Hola, muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a este espacio, que es un espacio propiciado por la Federación Nacional de Personas Sordas de Colombia, FENASCOL. Es precisamente eh, un espacio que contribuye a la toma de conciencia por los derechos de las personas sordas en Colombia. Gracias a todas esas personas que se conectan a, se conectan a través del Facebook Live de FENASCOL y la señal en vivo de FENASCOL Digital. Espero que en todas las emisiones ustedes puedan eh, compartir y comentar estas emisiones con su familia, conocidos y amigos. Adelante, atrévanse a dejarnos sus comentarios. Tenemos temas muy interesantes para la emisión de hoy. El director de FENASCOL, Henry Mejía, tiene dos invitados para charlar. En este caso nos acompaña Econometría, dado que precisamente acompaña a FENASCOL, un proceso de investigación que está llevando a cabo esta entidad, acerca de los sistemas de acceso a la televisión y la percepción que tiene la población sorda. Hablamos de sistemas de acceso como subtitulación, closed caption y servicio de interpretación. Y eh, precisamente es una investigación que eh, la solicita la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Asimismo, en esta emisión vamos a hablar un poco más sobre lo que celebraremos en la tercera semana del mes de septiembre, que es eh, la Semana Internacional de las Personas Sordas y vamos a celebrarlo a través del octavo congreso de la situación de las personas sordas en Colombia. Se va a realizar en la ciudad de Pereira. Si quieres más información, pues vamos a dar lugar a Henry. Cuéntanos un poco más sobre tus invitados. Hola, buenas tardes, Paula. Qué gusto de poderte ver nuevamente y muy buenas tardes a todas las personas que se conectan desde diferentes ciudades y lugares de Colombia a nuestra emisión de Noti Señales. Como saben, para FENASCOL este espacio es de suma importancia para poder hacer esta transferencia de conocimiento con toda la comunidad sorda. Como muy bien lo comentaba Paula, previamente, tenemos invitados desde la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la CRC. En estos momentos, la CRC se encuentra haciendo una investigación con las personas sordas acerca del de acceso a la televisión. Tal vez ustedes han visto sobre la CRC en los canales de televisión pública, cuando se hacen este tipo de cápsulas, sale ese logo de ellos, CRC, pues ellos están vigilando todo lo que tiene que ver con la televisión pública y otros aspectos de las comunicaciones. Actualmente, la CRC ha hecho un convenio con una empresa de estadística que se llama Econometría y están haciendo una investigación supremamente importante que es de suma importancia para la comunidad sorda y que requiere de su participación. Ustedes saben que muchas personas sordas han manifestado inquietudes frente a la accesibilidad de este servicio de televisión, al tener tal vez el intérprete en recuadros muy pequeños o eh, dificultades con la subtitulación. Así que tenemos con nosotros a un comisionado de la CRC y también tenemos a a dos personas representantes de econometría con quienes vamos a hablar y les vamos a hacer unas preguntas acerca de esta investigación. Inicialmente, pues voy a darle paso y presentar al doctor José Fernando Parada, comisionado de la CRC. Comisionado, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este espacio. Cuéntenos un poco más acerca de su rol en la CRC. Saludos a ti, a Paula, a todas las personas que en este, en este momento están viendo el programa. Eh, la, ley la ley 1978 ley 2019, del año 2019 modificó varias de las funciones, de, las funciones de, la de, la de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, como lo mencionabas ahora, y una de ellas fue la creación de la sesión de contenidos a la que yo pertenezco en este momento en compañía del comisionado Ernesto Orozco. Eh, lo que nosotros hacemos allí es parte de lo que mencionabas ahora, eh, que, que son funciones de control y vigilancia de los contenidos emitidos en la televisión abierta cerrada en Colombia y eh, también otros temas pues, que han sido regulados en su momento por la extinta Comisión Nacional de Televisión o quien ocupó su lugar después, que fue la a, Agencia Nacional de Televisión. Ok, bueno, muchísimas gracias, comisionado, ya de una vez quisiera aprovechar que está con nosotros, pues, para presentar a nuestros dos invitados, invitadas más de Econometría. Tenemos con nosotros a Juan Manuel García y también a la señora Marta Isabel Gutiérrez. Como les decía, ellos son representantes de Econometría responsables de este proyecto que se está haciendo con la CRC. Bienvenido, eh, Juan Manuel. Por favor, preséntate y cuéntanos un poco más acerca de ti. Eh, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a, a los por esta invitación. Un saludo muy cordial a toda la comunidad que nos está escuchando en este momento. Soy ingeniero eléctrico con estudios de posgrado de economía. Trabajo en la econometría desde hace muchísimos años, desde el milenio pasado, 1990. Eh, y esta aproximación a, a esta investigación ha sido muy enriquecedora para mí eh, aproximarme a la población sordas no es algo que haya tenido antes como como oportunidad así que ha sido todo un reto eh, y, y ha sido un gran aprendizaje que, que en lo cual agradezco a Fenascol como ma, como maestros en este camino para conocer un poco más eh, la situación de las personas sordas y Tratar de ver un poco la vida desde, esa, desde esos ojos distintos. Ok, perfecto. Bienvenido entonces al mundo de las personas sordas. Y pues con nosotros también está Martay Gutiérrez. Eh, Martay, por favor, eh, preséntate, cuéntanos un poco más de ti. Buenas tardes a todos, eh, agradezco mucho el, eh, que nos hayan invitado a este espacio. Mi nombre es Marta Isabel Gutiérrez, soy economista, eh, trabajo en econometría también hace muchísimos años eh, y pues eh, llevamos, digamos, mucho tiempo de experiencia en desarrollo de investigaciones eh, sin embargo, como lo manifiesta Juan Manuel, pues esta ha sido una experiencia muy especial que, en la cual pues hemos aprendido de la mano de Fenascol eh, a entender, digamos, ese mundo de las personas sordas y poder realmente hacer una, una investigación que nos aporte para, digamos, cumplir con el objetivo de la investigación que estamos haciendo, que es eh, recoger información pertinente para poder eh, evaluar oportunidades de mejora en estos sistemas de acceso al servicio de televisión por parte de la población sorda. Entonces, eh, de nuevo, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Pues perfecto, muchas gracias. Empecemos entonces pues con la entrevista y voy con el comisionado José Fernando Parada. Quiero hacerle tres preguntas a usted, comisionado. Ahora, ¿por qué surge la necesidad de hacer, perdón, eh, comencemos pues con usted, ¿por qué surge la necesidad de hacer esta investigación con la comunidad sorda? La comunidad sorda todavía tiene... Muchas quejas sobre la inclusión o la accesibilidad, más bien, acerca de estos servicios de televisión. Entonces, ¿qué motiva a hacer esta investigación? ¿Qué los lleva a hacer a ustedes esta información? Y recordamos también que existe la resolución del 2017, esta resolución 2016, eh, ¿qué ha pasado después de ella? Se ha cumplido totalmente... ¿Y qué va a pasar también entonces con la información que se va a recolectar ahora en esta encuesta? ¿Qué se hará con ella? Son esas tres preguntas. ¿Por qué surge la necesidad? ¿Cómo está la relación con la resolución 2016 y la recolección? ¿no? Porque la comunidad sorda tiene muchas expectativas acerca del acceso a la televisión. Sí, Henry, pues... Eh... Nosotros eh, desde el momento en que llegamos a la sesión eh, pues empezamos a cumplir aquello que determinaba la ley y eh, como lo dices pues ya en su momento la NTB había emitido una, regu una regulación, una resolución eh, eh, alrededor del tema del acceso de personas eh, con discapacidad auditiva a los medios de televisión pública. Eh, el desarrollo de esa resolución pues se ha dado desde ese año hasta hoy, ha sido compilado por nosotros también con posterioridad y en este momento estamos después de la compilación normativa en un proceso de mejora normativa. Esto es una metodología que tiene la CRC, que, que además eh, es una metodología líder en innovación en Colombia, en la región, en el mundo, que se llama mejora regulatoria a partir de otras metodologías como análisis de impacto normativo. ¿Esto qué quiere decir en, en palabras sencillas? Que la regulación que nosotros emitimos, estudiamos desde su origen, incluso antes de emitirla, cuando se emite y de manera posterior, el impacto que tiene en la población que queremos favorecer, en aquellos que tienen que cumplirla y en todo el ecosistema, en este caso el ecosistema audiovisual de televisión pública en Colombia. Entonces, la necesidad no es otra distinta, Henry, a cumplir la ley, y la ley nos dice eh, que nos permite y nos obliga, nos exhorta a hacer investigaciones sobre qué ha pasado con, con esas decisiones, qué ha pasado con esos sistemas de acceso, si esos sistemas de acceso realmente están funcionando, si son, si son funcionales, si son eficaces, eh, si hay una satisfacción o no de, del usuario final que, nos preocupaba en, eh, que le preocupaba a la NTV en el momento de emitir esa, esa regulación. Entonces esa es la razón por la que nosotros eh, iniciamos esta investigación precisamente para responder esa segunda pregunta que me haces con datos, o sea, con, con, no con, con imaginarios, con supuestos, eh, con información distinta a la que nos puede dar eh, el, eh, esas eh, entrevistas a profundidad a la misma población que usa estos sistemas de acceso y el uso no va a ser nada distinto a el uso en el medio regulatorio. Esa información que nosotros obtengamos nos dará eh, un insumo para tomar decisiones regulatorias para ver si lo que en su momento se definió como, como un, unas necesidades normativas para favorecer ese acceso está funcionando o no, qué también está funcionando, eh, dónde está funcionando mejor, si el tema de closed caption está funcionando mejor, por ejemplo. Eh, que, el, que el tema de, de subtitulado o cuando, por ejemplo, la inclusión de, de lengua de señas es más efectiva o no. Es decir, eso es todo lo que nosotros queremos saber, vuelvo y digo, a partir de datos para poder tomar decisiones fundadas en información real. Ok. Qué importante es esto que nos está comentando, comisionado. Ojalá que esta investigación, pues, que está en curso, que sigue, pueda encontrar lo que la comunidad sorda está pidiendo en frente a las mejoras que se requieren en la televisión abierta y privada, ¿no? Sobre todo cuando hablamos mucho acerca de los servicios de interpretación. Que esto queda allí documentado, ¿no? que los servicios de interpretación muchas veces hacen el recuadro del intérprete pero no se puede ver prácticamente toca hacerse al lado del televisor y utilizar una lupa para poderlo ver y pues eh, muchas personas sordas o más bien algunas personas sordas que tienen televisores grandes de nueva tecnología quizás lo pueden ver pero la gran mayoría que cuenta con televisores cotidianos comunes y corrientes no los pueden ver de la mejor manera, ojalá esto pueda quedar allí en la documentación y en la investigación que se está haciendo y pues también para que se piense al momento de contratar los servicios de interpretación, ¿no? Debe ser un intérprete de calidad porque de otra manera también eh, se estaría perdiendo el acceso a la información. Lo dejo un momento, eh, señor comisionado, paso entonces eh, con nuestros representantes de Econometría porque también queremos hacerles unas preguntas, esta pregunta va para Juan Manuel García. Um, ahora sí, ya que ya está en pantalla. Eh, Juan Manuel, ¿usted qué es el responsable de llevar a cabo esta investigación? Cuéntenos qué fases y qué etapas tiene esta investigación. Y también podría contarnos esta investigación que se está llevando a cabo en todo el país, ¿cuáles son las ciudades priorizadas en este marco de estas encuestas? Por favor. Eh, y además de eso, ¿cómo va a ser, qué tipo de investigación y qué se va a hacer con la información que se recolecta? Eh, muy bien. Eh, empecemos, eh, antes de contestarte sobre las fases, recordando que el objetivo de la investigación es mirar la efectividad de los sistemas. Como es mirar la efectividad de los sistemas, tal vez el corazón en términos de fases de la investigación es el acercamiento y el poder consultar a la población con discapacidad auditiva acerca de ese nivel de efectividad que tienen los sistemas de acceso y de su satisfacción con ellos mismos. Tal vez las dos fases más importantes del corazón de esta investigación está en una encuesta que se va a aplicar a poco más de mil personas con discapacidad auditiva en varias ciudades del país y algunos grupos focales que vamos a desarrollar con algunas personas para profundizar en algunos temas ¿Qué queremos saber con estas encuestas? Queremos saber ¿Cómo perciben los sistemas las personas? ¿Cómo calificar las diferentes características de los sistemas desde el punto de vista de calidad? Y poder al final concluir Qué tan buenos son estos sistemas para que las personas puedan eh, captar los mensajes que las, eh, que las programas de televisión quieren transmitir. Es decir, qué tanto funciona efectivamente para eh, el acceso a la información de las, de las personas con discapacidad. En el tema de los grupos focales, como mencioné hace un momento, eh, la. Importancia de estos grupos focales, pues es poder profundizar en algunos aspectos. Las encuestas tienen la ventaja de que dan eh, mucha información en cantidad de personas, entonces permiten concluir desde el punto de vista estadístico sobre algunos resultados, pero no siempre son tan buenas para explicar esos mismos resultados. Por eso, parte de la investigación comprende realizar un poco más de 20 grupos focales para hablar directamente con las personas sobre el por qué consideran una cosa de más o menos calidad, o por qué perciben que el acceso a la información con un sistema o con otro es mejor o es peor. Esas son tal vez las dos etapas más importantes y donde paso aprovecho para hacer una cuña, es invitar a la población con discapacidad auditiva a cuando sea invitada a participar en esta, en esta investigación, que participe en ella. La única manera para, para poder eh, tener conclusiones ciertas es que las personas que son los mejores informantes, ustedes los oyentes de, de Notic señales, den su opinión pues, objetiva de, sobre estos temas para poder concluir sobre los mismos. La, la etapa del, o las diferentes etapas que, que llevan a estas encuestas, hay una muy interesante muy intensa que hemos venido haciendo con, con Finascol y es que no queremos que esta encuesta sea como muchas encuestas que son encuestas en español para personas con discapacidad auditiva queremos que sea una encuesta en lengua de señas para las personas con discapacidad auditiva entonces hemos estado en un trabajo que llevamos yo diría que poco más de un mes y que todavía nos faltan un par de semanas para tenerlo listo, para tener una encuesta a, ajustada realmente al, a la lengua de las personas con las que, que nos queremos comunicar. Terminada eh, la aplicación de las encuestas, viene todo el tema de procesamiento de información, eh, que eh, triangula, se compara con los resultados que nos dan los grupos focales, se compara con una información, con unas entrevistas que ya realizamos a los operadores de los sistemas de televisión para que nos contaran cómo ha sido esta experiencia de implementar estos sistemas de las dificultades que ellos tienen porque obviamente con las monedas las cosas tienen dos caras entonces al momento de una recomendación también hay que valorar un poco qué significa para el operador eh, implementar diferentes cosas eh, otra de las fases que hemos desarrollado es una investigación de cómo es, son los sistemas de acceso en 10 países de, del mundo para poderlos comparar con Colombia. Entonces, algunos de ellos son países de Latinoamérica, otros son países eh, europeos, eh, países de Norteamérica. Es decir, hemos tomado una gama de países distintos para poder mirar este tema de los sistemas de acceso y poder comparar no solo desde el punto de vista de la implementación misma de los sistemas, sino de las exigencias regulatorias que se hacen para poder direccionar un poco las recomendaciones acerca de hacia dónde podría, podríamos avanzar y digamos que eso en grandes rasgos, ah, bueno me, pasa, me falta una, una etapa que también es muy importante y es que el país cuenta con algunas encuestas como la encuesta de calidad de vida o la encuesta de uso del tiempo libre que le brinda a uno la posibilidad de comparar cómo las personas con discapacidad auditiva eh, eh, su relación con la televisión frente a la relación de las personas que no tienen esa discapacidad. Si ves más o ves menos televisión, si, si, eh, en qué horario es un poco de esto. Entonces, parte de lo que también eh, estamos haciendo es esa investigación de comparación a través de esas fuentes que llamamos fuentes secundarias porque son encuestas levantadas con múltiples objetivos, pero que nos sirven también para tener algunas visiones. En ese sentido. Me preguntaba, Henry, también por las ciudades que están priorizadas. La CRC hizo una selección de ciudades que es una representación del país también. Es decir, el estudio eh, es un estudio nacional que eh, hará encuestas en algunas ciudades y esas ciudades son representativas de todo el país. Entonces, tenemos eh, a Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pasto, Villavicencio y San Andrés y Providencia. Y en esas ciudades, como les decía, vamos a realizar poco más de mil encuestas y en cerca de 20.000. ¿Qué vamos a hacer con la información? Tal vez debería darle la palabra a Marta y para que ella también <ríe> me colabore un poco con los objetivos de la investigación y para no cansarnos únicamente con, con mi, cara, mi cara fea y poner la cara bonita de economía. Muchas gracias, Juan Manuel. Sí, me parece. Eh, que es importante resaltar algunas cosas. Lo primero es que esta investigación que se está haciendo es una investigación que combina métodos cuantitativos como puede ser el manejo de información que procede de encuestas o de bases de datos con eh, las técnicas cualitativas que digamos es información que se recoge a través de entrevistas o a través de grupos focales. Siento que esta es una fortaleza muy grande de esta investigación, dado que nos permite sacar, por un lado, resultados que son, digamos, representativos estadísticamente, que nos permiten hablar, digamos, de, de, de esta comunidad de personas con discapacidad auditiva a nivel del país, pero que también nos permite conocer de manera más cercana sus percepciones y sus opiniones. El estudio, eh, como lo decía Juan Manuel, pues eh, definitivamente está enfocado a mirar, digamos, esa, esa percepción y esa eh, pertinencia de los sistemas de acceso que están implementados en la televisión actualmente, pero también queremos mirar el nivel de satisfacción de las personas con discapacidad auditiva. Esas, este es un insumo que es muy importante y que a su vez va a tener las miradas, digamos, de otros lados, de las experiencias internacionales, de las opiniones también de los canales de televisión que han implementado estos sistemas y eso nos va a permitir, digamos, tener unos resultados que le van a dar insumos a la, a la CRC para tomar decisiones. Digamos, nosotros, nuestro trabajo es como hacer el análisis de toda esa información de diferentes fuentes y, y sacar conclusiones y recomendaciones de cómo se pueden mejorar esos sistemas y cómo se pueden, digamos, poner en práctica eh, esas eh, opiniones y esas percepciones de las personas con discapacidad auditiva. Entonces, eso era un poco lo que quería aclarar y uh, nuevamente me permito hacer la invitación, digamos, reiterar la invitación que les hizo Juan Manuel. Es muy importante que si alguna de las personas que nos está escuchando es convocada para diligenciar esta encuesta o es invitada a participar en eso, esos grupos focales, ojalá lo haga. Es, es la forma que nosotros tenemos para recoger esas opiniones y esas percepciones de la comunidad eh, con discapacidad auditiva. Entonces, cerraría con esta invitación de que por favor, eh, digamos, respondan la encuesta, de que por favor participen en la medida en que sean convocados, porque es muy importante para nosotros tener acceso a sus opiniones. Muchas gracias. Perfecto. Pues qué información tan importante, ¿no? Ojalá que hacia adelante, cuando ya se recopile toda esta investigación y se tenga en un documento, pues eh, sea el momento de mejorar y de que estos criterios de accesibilidad se den de la mejor manera. Justamente en nuestro Facebook Live ya hay varias personas que nos han dejado sus opiniones y nos están diciendo, bueno... Los subtítulos, realmente ese closed caption no lo utiliza mucho la comunidad sorda en Colombia. Eh, no quiere decir que, pues, no se que se pida que ya no se use, que no se tenga, pues, porque también hay otro público objetivo, como personas hipacúsicas, personas ensordecidas, pero para la comunidad sorda señante, pues, lo que se requiere es un servicio de interpretación en lengua de señas. Y además de eso, pues ya que están acá quisiera aprovechar para preguntarle al comisionado José Fernando Parada algo que se me pasó preguntarle previamente durante la emergencia sanitaria generada por la COVID-19 eh, se dio ese decreto de que los canales de televisión debían tener el intérprete de lengua de señas en las emisiones de sus noticieros y se tuvo allí por dos años la comunidad sorda, pues, obviamente lo tuvo allí en los noticieros, pero ahora que la emergencia se levantó, que ya terminó, la mayoría de los noticieros que habían contratado los servicios de interpretación ahora los quitaron. Por ejemplo, RCN y Caracol son los canales privados que sí los tienen, que sí siguen contando con este servicio, pero si nos ponemos a mirar, por ejemplo, canales regionales, otro tipo de noticieros o de canales de televisión ya no lo cuentan, entonces, sería bueno ver de qué manera esto se pudiera solventar, porque pues no es algo que quede simplemente por la con contingencia o la emergencia sanitaria generada por la COVID, sino que es un tema de derechos, y que pues se pueda ver de qué manera se hace, ¿no? Porque la mayoría de noticieros regionales no están contando con ese servicio. Eso es eh, muy cierto, Henry, pero pero mira también algo interesante que encontramos nosotros acá y es el tema de la regulación también contrastada con la autorregulación. ¿no? Nosotros, como dices, emitimos ese decreto de emergencia durante la emergencia sanitaria para que los canales privados también estuvieran obligados como los públicos a incluir eh, el lenguaje de señas en aquellas noticias que tenían que ver con, con, eh, con el covid eh, no solo la, las incluyeron en estas noticias particularmente, sino pues durante toda la emisión y pasó que aunque la emergencia sanitaria ya se dio por terminada y el, y el decreto por supuesto ya no es vigente, eh, dos de los canales pues, de mayor penetración en Colombia lo mantuvieron en un ejercicio autorregulatorio que es muy interesante y que ha llamado la atención de los otros canales públicos, de los canales regionales, de, de canales locales y comunitarios. Eh, donde empieza a haber también un, un tema importante que no lo mencionó ahora Juan Manuel y que para nosotros es fundamental conocer y es el tema de los costos. ¿no? Nosotros estamos regulando, por supuesto, una, una industria, estamos regulando un mercado y cuando decía análisis de impacto normativo me refería no solamente al impacto de la, de la norma en el usuario, sino también en quien tiene que cumplir la norma. Entonces, algo que puede estar sucediendo ahí que podría explicar estas situaciones que probablemente para estos canales más pequeños, pues eh, el contratar una persona idónea que pueda hacer esa traducción en lengua de señas, pues es mucho, es mucho más complejo. ¿Qué, ¿Qué tan costoso y qué tan complejo? Queremos saberlo con números, queremos verlo en la investigación, queremos poder tomar una decisión que nos permita a nosotros afirmar con certeza o no que ese costo realmente es inmanejable o no para un canal, eh, o que es un tema más bien de regulación, o es un tema de autorregulación, pues ya la información que estamos en este momento recogiendo pues nos dirá hacia dónde podríamos ir en unas decisiones definitivas bueno muchas gracias eh, comisionado ojalá que este tema como decía se pueda subsanar en el corto plazo porque pues la comunidad sorda y sí nos ha dicho mucho a los miembros de la federación que varios de estos noticieros que contaban antes con el servicio de interpretación pues ya no lo tienen. Bueno, pasando a otros de los comentarios que nos han dejado allí en nuestro Facebook Live, Daniel Ocampo declara que dentro de esta resolución que se tiene de la CRC o más bien de ese documento que va a salir a partir de las entrevistas y la investigación que están haciendo, Generalmente lo que se hace cuando se hacen este tipo de consultas a la comunidad sorda, también se traen como expertos, entre comillas, a intérpretes de lengua de señas. Así que Daniel Ocampo dice que más bien se dirijan a las organizaciones de personas sordas. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad recomienda justamente a todas las entidades de gobierno que cuando hagan esta clase de pesquisas la hagan directamente con organizaciones de personas con discapacidad, con las OPDs. Entonces, eso para tenerlo presente, ¿no? Y por último, pues ya que los tengo acá o lo tengo acá, señor comisionado, aprovecharlo para preguntarle Acerca de, después de que se tenga este documento ya finalizado, sabemos que el objetivo es la televisión y que hablamos mucho también de lo surgido durante la contingencia generada por la COVID. Sin embargo, hay una gran evolución que se ha venido dando en las redes sociales, Facebook, YouTube y otras plataformas donde las entidades de carácter público están dejando allí su información. Hay muchas entidades que son conscientes de que este tipo de información lo hacen, eh, lo deben hacer accesible. Por ejemplo, en este noticiero ustedes están viendo que es accesible, que tiene los tres videos, el video del intérprete, que cuenta con la, la persona que está hablando y pues que en otros lugares cuando están organizando este recuadro del intérprete lo hacen muy pequeño y que esta clase de contenidos que se publican en redes sociales, por ejemplo, que muchos acceden a las redes sociales a través de sus dispositivos móviles, si tienen un intérprete que se ve muy pequeño, pues mucho peor va a ser el poderlo ver en un celular. Muchos, la pregunta va es dirigida entonces a los contenidos digitales que se están dejando allí. ¿Cómo regular esta clase de contenidos digitales y que puedan contar con el recuadro de intérprete y un recuadro apropiado? Eh, Henry, la pregunta de cómo regular estas plataformas digitales, no solo en el tema de acceso para personas con cualquier tipo de discapacidad, sino, por ejemplo, en cuanto a sus contenidos emitidos que puedan de pronto afectar poblaciones vulnerables como niños, niñas, adolescentes, la frecuencia, la repetición... Eh, es una pregunta que se está respondiendo el mundo desde hace unos años y que no ha sido fácil. Hay una cantidad de situaciones básicas, técnicas, neutralidad de red, el hecho de que estas compañías son multinacionales y la regulación normalmente no excede las fronteras de un país. Entonces hemos encontrado respuestas en el mundo de la regulación. Eh, Europa, por ejemplo, ya está muy avanzado en esa regulación de esas plataformas y lo hizo así, lo hizo a través de la comunidad europea, entendiendo que si estas empresas eran transnacionales probablemente la regulación también debía hacerlo y es lo que estamos tratando nosotros también de hacer en, en Latinoamérica. Nosotros desde la CRC en este momento eh, estamos presidiendo la PRI que es la plataforma de regulación audiovisual iberoamericana y nos hemos hecho esa pregunta, aunque debo aclarar acá que las funciones que tenemos nosotros en este momento dentro de la comisión no llegan a ese tipo de plataformas. Nos preguntamos por qué, porque es, como dices, hacia dónde va el mundo, hacia dónde van los contenidos y la regulación no debería tardar mucho en entender qué está pasando y no llegar tarde a esa mm, nueva realidad de las pantallas que se está viviendo. Entonces, estamos atentos a eso, estamos tratando de aprender mucho del éxito, de los éxitos que ha logrado eh, la comunidad europea de lo que hemos nosotros recogido desde la PRIDE, de lo, desde lo que hemos visto que puede funcionar a nivel de, de encontrarnos y de aliarnos entidades regulatorias iberoamericanas. Eh, pero en este momento, te cuento, pues realmente no es posible para nosotros emitir ningún tipo de regulación que cubra los contenidos emitidos en plataformas. Entendemos. Bueno, es algo en lo que hay que seguir haciendo esta incidencia y en los que de seguro pues contarán con Fenascol haciendo esta abogacía para el cambio de la legislación, porque es algo muy importante que se está presentando en todo el mundo y que debe ser inclusivo para todos, ¿no? Quisiera hacerle muchísimas más preguntas, aprovechar el espacio, pero realmente señales no nos da el tiempo para todo esto, pero lo invito a que quizás en otra oportunidad pudiera estar con nosotros para que nos comente un poco más acerca de esta investigación. Y queremos comentarle también a la comunidad sorda que el próximo mes de agosto se hará una convocatoria para que se puedan responder esta clase de encuestas, son más de mil encuestas que se tienen que responder, así que por favor, para que puedan estar pendientes responder esta encuesta acerca de cómo se han sentido frente a la accesibilidad a estos servicios de televisión a través del closed caption, del recuadro con intérprete y demás y que de esta manera pues se pueda recoger un buen documento que dé cuenta de la opinión de la comunidad sorda y de esto pues como mencionaba previamente se encarga econometría. Nosotros como FENASCOL próximamente haremos un video para hacer esta convocatoria y que la comunidad sorda esté pendiente y pueda responder a la encuesta, responder este instrumento. Muchas gracias a Juan Manuel, a Marta Isabel, al comisionado Parada, muchas gracias por acompañarnos en este momento y esperamos poderlos invitar para una próxima ocasión. Paso entonces con Paula en este momento. Continuamos. ¡Wow! Como pudieron ver, este tema de la investigación es sumamente importante gracias a los invitados por hablar al respecto. Por otra parte, debemos reconocer que la CRC está indagando sobre la percepción de la población sorda sobre el sistema de acceso, ya sea con subtitulación, closed caption, recuadro del servicio de interpretación. Entonces es muy importante ahora reconocer e identificar la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Por otra parte... Eh, voy a mencionar eh, el emprendimiento de una persona sorda que se llama Sharon, su seña es esta. Ella tiene su propio negocio en la ciudad de Bogotá. Adelante con el video. Hola a todos, mi seña es esta y mi nombre es Sharon Daleman. Trabajo en mi propio negocio, el cual lleva el nombre de Dalleman Publicidad. La señal de mi negocio es esta y quiero mostrarle algunos de mis productos. Este es un MOOC con el diseño del rostro de mi cliente y su profesión, así como este otro producto. Este tiene que ver con eh, profesional en deporte, también ofrezco el diseño de cualquier tipo de stickers. Aquí también pueden ver esta cajita. Este producto es un juego que utiliza el alfabeto dactilológico para que los participantes armen palabras lógicas. A través de las redes sociales pueden encontrarme con el nombre de Daleman Publicidad. Pueden hallar allí los productos y servicios que ofrezco como diseño de camisas, ropa deportiva, retratos, entre otros. Anímense a visitarme. Gracias por la invitación. Como vieron, el emprendimiento de Sharon, persona sorda, es una invitación también para que eh, las demás personas que nos puedan ver eh, tengan en cuenta cómo realizar su video de su emprendimiento. Adelante con el día. Si al igual que ellas, comercializas productos o tienes tu propio negocio, haznos llegar tu video. Te recomendamos que lo hagas de la mejor manera. de una superficie para poner tu celular y utiliza las dos manos para comunicarte. O pide ayuda en la grabación. El video debe tener una duración máxima de 2 minutos 30 y en la información debes contemplar lo siguiente. Seña, nombre, la ciudad donde te encuentras, puedes grabar los productos que comercializas o adjuntar fotografías en el video de tu portafolio. También no olvides mencionar los canales de contacto. Estos videos tendrán un espacio en NotiSeñales. Haznos llegar tu video al siguiente correo. Noticienales.arrobafenascol.org.co ¡Hey! ¡Hola! ¿Tú sabes si en Colombia hay emprendedores sordos? ¡Sí, ¡Claro! Hay sordos que tienen su propio negocio, mira. Ay, yo no sabía. ¡Wow! Como pudieron observar... Si tienes tu propio negocio o comercializas productos, haznos llegar tu video. Nosotros podemos apoyarte con la edición y la adición de la voz descriptiva de tu video. Todos son bienvenidos. Recuerda que el correo electrónico para que nos mandes tu video es noticinales.fenascol.org.co. Obsérvenlo aquí abajo. Así que no lo olviden. Bien, pasando a otro plano, eh, vamos a abordar otra temática. Y es sobre el Congreso. El octavo Congreso Nacional de la Población, de la situación de las personas sordas en Colombia. Es un evento bastante importante. Sé que muchas personas sordas están ansiosas, están empacando maletas para poder participar en septiembre. Sé que tú estás en esta expectativa, así que, Henry, cuéntanos acerca de este Congreso. Así es, Paula, muchas gracias. La verdad es que. Tras el anuncio que dimos en Noticeñales la semana pasada, inmediatamente la comunidad sorda empezó a contactarse con nosotros para saber cómo podían inscribirse, cuánto valía la inscripción, qué tenían que hacer. Realmente la comunidad sorda en Colombia está ansiosa por volverse a encontrar. Sabemos que la contingencia presentada por la COVID-19, pues eh, nos llevó a todos a la distancia, pero ese es el momento para podernos reencontrar. El objetivo de nuestro octavo Congreso gira en torno alrededor de la educación de la persona sorda. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a revisar el decreto 1421 de Gobierno Nacional, en el cual allí se habla acerca de educación bilingüe, bicultural. Un tema al que hay que trabajarle mucho y hay que debatir bastante. ¿Por qué? porque necesitamos que la comunidad sorda debata acerca de esto y que estas conclusiones sirvan para presentarlas ante gobierno nacional y buscar la mejoría de la educación de las personas sordas en Colombia, porque esto es un aspecto transversal. El hecho de que exista una educación bilingüe, bicultural, pues también afecta el tema de los intérpretes, de la contratación de intérpretes, de modelos lingüísticos, otro tipo de apoyos educativos. También recordamos la situación de muchos maestros sordos que ya son licenciados, que eh, están listos para participar en concursos para ser profesores, pero que definitivamente están siendo contratados como modelos lingüísticos. ¿Cómo poder mejorar esta situación? ¿Qué poder hacer? necesitamos generar un documento de memorias que pueda servir para presentar a gobierno nacional asimismo también hablaremos de planeación lingüística un tema también sumamente muy importante porque surgen muchas aristas a este tema y se requiere trabajar en ello y otro punto muy importante después de hablar del manifiesto y después de hablar de planeación lingüística pues también hablaremos de salud hablaremos acerca del certificado de discapacidad es algo que ha venido generando algunos problemas en muchos espacios porque la comunidad sorda dice me exigen el certificado de discapacidad pero esa es otra barrera para mí qué debo hacer entonces también lo vamos a hablar hablaremos también de temas de mujer de juventud todo esto está dentro del programa para la próxima semana haremos público el programa, haremos pública también los procesos de inscripción y los valores para que lo tengan presente. Esperamos que pueda ser para este próximo martes o miércoles y que de esta semana, pues la comunidad sorda pueda empezar sus inscripciones porque ya estamos a dos meses para poder encontrarnos allí en el octavo congreso, esperamos contar con aproximadamente unas 300 350 personas, pero tal vez usted que nos está viendo se pregunte, bueno, pero yo quisiera estar, quisiera no perderme la temática, pero no puedo, bueno, sabemos que muchas personas sordas sí quieren estar allí presencial, pero si no pueden, pues lo pueden hacer a través de su participación virtual de la cual también les estaremos informando oportunamente. Y ojalá que podamos contar con el apoyo de la comunidad académica, eh, estudiantes de colegio, trabajadores de colegio, en universidades, y que tengamos presente el reto que viene desde la WFD. Veamos el siguiente video para que entendamos cuál es el reto que nos propone la Federación Mundial de Sordos. La lengua de señas nos une. veamos en el mes de septiembre, celebramos la Semana Internacional de las Personas Sordas. Además, el Día de la Lengua de Señas. Es por eso que tenemos un reto para todos. Este reto es para... Ustedes que son funcionarios del gobierno. Alcaldes, secretarios, ministros, maestros, estudiantes, psicólogos. Personal de la salud, policías, compañeros de trabajo, familiares, tíos, abuelos, hijos. Es decir, es un reto para todas las personas. ¿Y en qué consiste? La idea es grabarse realizando una frase en lengua de señas y publicarla en sus redes sociales, como Facebook, Twitter o Instagram con el siguiente hashtag. La lengua de señas nos une. Y así publicarlo, para que otros lo puedan ver. Pero, ¿cuál es la frase en lengua de señas? Es esta. Miren con atención y apréndanla. La lengua de señas nos une. La voy a repetir. La lengua de señas nos une. Adelante. ¿Qué es esto tan importante que nos han comentado para el mes de septiembre? La tercera semana exactamente es una semana llena de oportunidades y sobre todo unámonos a este reto. La lengua de señas nos une. En este momento nos acompaña precisamente el comisionado. Vamos a ver si se anima al reto. ¿Listo? Me vas a copiar las señas. Adelante. Vamos a empezar. Tú también copias esas señas. Tú primero. Bueno, a ver, la lengua de señas nos une. Ahora tú, la lengua de señas nos une. Muy bien. Felicitaciones. Te salió perfecto me alegra tanto, es como me llega al alma y me siento súper orgullosa de ser sorda, la lengua de señas nos une, gracias comisionado ¡Wow! Mira Henry, a ver que el comisionado de la CRC es el primero que se suma a nuestro reto, ya queda allí grabado y lo colocaremos con el hashtag para enviárselo también a la Federación Mundial de Sordos, felicitaciones comisionado, lo celebramos bueno, la verdad me emociona, me pone muy contenta de esto que acabaste de hacer. Hemos llegado al final de la emisión de notiseñales. Si tú que nos estás viendo deseas comentar o tienes inquietudes, déjanos el comentario. Recuerda que este en vivo no desaparece del mundo digital. Queda anclada la publicación en www.fenascoldigital. Allí puedes acceder a todas las emisiones anteriores y eh, puedes acceder a esta también. Entonces, recuerden que la otra semana continuaremos con otra sesión de NotiSeñales. Adelante, gente. Así es, muchas gracias, Paula. Recuerden todos y todas quienes nos estuvieron viendo que la próxima semana en nuestra siguiente emisión de NotiSeñales Estaremos haciendo este espacio uh -huh. de transferencia de conocimiento y que de la misma manera, la próxima semana les estaremos hablando de la Semana Internacional de la Persona Sorda y del Día Internacional. Cuando hablamos acerca de la ley 2049, también del 2020. Estamos hablando de que Colombia también celebra el Día Internacional de la Lengua de Señas y cae justamente ese 27 de septiembre. Vamos a hacer todos esos procesos de incidencia en todas las instancias para lograr ese reconocimiento. 23 de septiembre a nuestra cultura. Así que vamos a trabajar todos para esa semana. Muchas gracias yes, y nos vemos luego. la próxima semana. Chao, chao.